<risa> la pastilla, la pastilla, la pastilla. ¿No hace falta? ¿No le la pastilla? Paga el agua, trae el agua. Mira, hay una mochila tengo unas pastillas. ¿Cómo bien? <risa> no es Equipo! tranquilízate. equipo, tranquilízate. Esto te va a hacer bien. Esto, esto es, bien. Es, es por tu bien. Es por tu bien, es por tu bien. Es por tu bien, actor. Es por ¿Qué actor. Tómate el ya chimo, ya una Chimo! ¡Sí, ¡Ay, México!